Socotalo pichata, Tunca y Atúnca, que atanan causa las charcas marcas chinas. Que ya tuvo un acá el guatán, la hija Arun Anyaniua, Gilata Humberto Claros, copasti, isa dirigente nacional, camarquía acá Confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia, Uxatojeta, Camajaro, pan pie Arun señalé. Hermano Humberto, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buen día, hermano Williams. Un saludo cordial a todo lo que es el sistema de la red eh, Avia Yala, un medio de comunicación al servicio. de Muchísimas gracias por la invitación. Humberto, eh, queremos abordar contigo el tema del caso golpe de estado 2. Conocemos cuáles son los antecedentes. Antes de irnos eh, al tema del juicio oral que ha sido suspendido recientemente, eh, sería importante contextualizar, recordar eh, cuáles han sido esos hechos que han ocurrido antes que ocurriera en este caso el golpe de estado. Recordarás Humberto que en algunos momentos conversábamos cómo eh, las organizaciones campesinas, las organizaciones sociales tanto en Cochabamba, en Santa Cruz, en Sucre, en La Paz, eh, en Potosí por ejemplo estaban discriminados, perseguidos por estos eh, grupos eh, conocidos o mal llamados como resistencia. Si podemos un poco recordar esos momentos que hemos vivido en el país, por favor. Bueno, a ver, eh, eh, recordar lo que ha sido el golpe de Estado, cómo ingresa Janine Áñez, cómo toma la presidencia, de son páginas evidentemente muy dolorosas, ¿verdad? Eh, eh, ella ha ingresado eh, y se han dado dos masacres que los llevamos hasta hoy día y, su ingreso, evidentemente, es absolutamente inconstitucional, es por golpe de Estado. Primero hay que eh, no le correspondía a ella, sino a la compañera ex senadora Adriana Salvatierra, ¿verdad? Y a ella le han, eh, técnicamente, obligado a renunciar con el chantaje de eh, asesinarlo, o encerrarlo, encarcelarlo al hermano Evo Morales, y ella, evidentemente entre comillas ha hablado por el hermano Evo Morales y eso le costó la presidencia, como ya lo dijo Janine Áñez el que ha determinado esto es el señor Carlos Mesa, todo ese círculo de golpistas como Tuto Quiroga, verdad eh, y eh, primero que todo le correspondía a eh, llamar a, eh, si es que se hubiera asumido la renuncia de la compañera Salvatierra, llamar a una nueva sesión y reponer la presidencia, eso no ha ocurrido ¿no? segundo eh, se ha, bueno, se ha autonomizado directamente a la señora Janine Aysk como la presidenta. ¿no? Segundo, que ni siquiera se ha reunido el quórum necesario para que la, eh, el Senado y diputados, es decir, el Congreso, la Asamblea, pueda sesionar. No ha ocurrido nunca eso. Tercero, eh, que se vulnera en absoluto la constitución política del Estado, no solamente el reglamento de la Cámara o de senadores o de diputados o de legislativos, sino también la constitución política del Estado. Por lo tanto, la toma del poder es absolutamente asalto eh, vía los militares, vía los policías eh, y eh, es por eso que se está juzgando en este momento a la señora Janine Ayes, ¿no? Por la vía penal, entiendo que la propuesta o la, la, la exigencia de pena de la Fiscalía General es básicamente 12 años. ¿no? 12 años. Después de la toma de Janine tienen vienen las dos masacres que ya sabemos, eh, la sacaba, la desencata. Y cómo olvidar lo que pasó en Pedregal, aquí en la zona sur de La Paz, en Betanzos, en Potosí y en Yapacaní, las eh, heridos que se han dado, creo que algún muerto también, en eh, lo que es la parte de la chiquitanía en Santa Cruz, cuando nuestros hermanos campesinos se levantan, eh, allá en Santa Rosa de las Rocas, si no me equivoco, y otro eh, gran movilización tan fuerte ha sido en San Julián, en Guarayos, eh, también nuestros hermanos campesinos se han levantado una movilización que por entonces se han dado de manera muy fuerte. ¿no? Humberto, eh, tú hacías mención eh, precisamente eh, de otros nombres. No solamente estamos hablando de Yanine Áñez, que en este caso está enjuiciada en calidad de ex senadora. También están, eh, por ejemplo, los exmandos eh, militares, tanto de las Fuerzas eh, Armadas, eh, de la policía. Este, por otra parte, señalabas Carlos Mesa, Tuto Quiroga. Eh, sin embargo, estas personas no están dentro de este proceso. Deberían también estar investigados, deberían estar dentro de este proceso, dentro de este caso golpe de Estado 2? No, absolutamente tienen que estar toda la banda de golpistas eh, ya procesados. Eh. Pero bueno, no está ocurriendo eso, no, no solamente por el golpe, la el golpe, las masacres sino porque tienen cuentas pendientes con la justicia boliviana desde el 2003, ¿no? Entonces, y ahora también es, eh, la justicia realmente está actuando eh, al antojo del capitalismo, del neoliberalismo. Eh, eh, realmente estamos muy mal, ¿no? Lo de Janine Áñez es importante, eso es verdad, pero puede que eh, resulte una distracción también si no se eh, asume plenamente con la... Cartas en el asunto con Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho. Este último intento de golpe se sí, ha intentado ser articulado por el señor Calvo. En fin, toda esta banda de golpistas que han estado involucrados y que hoy día eh, hablan, declaran, es decir, eh, están como Pedro por su casa paseándose, ¿no? Yo creo que ahí la justicia tiene graves deudas con el pueblo boliviano y tiene que saldar cuentas, ¿no? Eh, ahí nosotros eh, tenemos que ver el problema de la justicia de manera estructural y hay que enmendar inmediatamente algunos asuntos. ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que no se sepa hasta este momento? Y ahí la responsabilidad del Ministerio de Gobierno. ¿Quiénes han rodeado eh, la embajada mexicana durante un año? ¿Quiénes han sido esos actores? ¿Cómo es posible que no sepamos ahora? ¿Cómo es posible que no sepamos cuáles son los documentos de operación durante las masacres de Sacaba y sencata ¿Cómo es posible que no sepamos de, la, de esos documentos cómo se han operado? Y ha sido una serie de sucesos que hasta ahorita no se han esclarecido, que incluso están plenamente en, la, en manos de nuestras autoridades públicas, sin embargo hasta ahora no sabemos. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Gobierno hasta ahora no haya presentado una reforma a la Policía Nacional? ¿Cómo es posible que el Ministerio de Justicia hasta ahora no nos haya presentado cuál es esa reforma a la justicia boliviana? Creo que desde las organizaciones nosotros vamos a tener que tomar una posición clara en ese sentido eh, y en un tema tan coyuntural ahorita como el tema de los jueces, ¿no? a propósito del tema de los feminicidios que está ocurriendo y la liberación de gente que tiene sentencia, incluso con, sin derecho a indulto. ¿no? Humberto, eh, simplemente eh, para puntualizar y concluir esta entrevista, bueno, eh, la organización de mujeres Bartolinas, sisa ya ha pronunciado, se ha pronunciado, ha manifestado algunas eh, propuestas respecto a la justicia, respecto también a este caso del juicio oral, eh, hablando del caso golpe de Estado II, como se ve? Eh, o como pacto de unidad, eh, están eh, trabajando en alguna propuesta en el tema de, de la justicia. Si tenemos una comisión, la comisión de justicia, nuestra confederación está conformado por nueve comisiones. Eh, y la Comisión de Justicia estará eh, ahí a, a haciendo algún, alguna propuesta ¿no? pero a ver, hoy día tenemos, ¿no? tenemos un justo de emergencia del Comité Ejecutivo de la CESUT cb para abordar eh, aspectos tenemos el empleado nacional el 19 de febrero en Oruro este sábado y también de cara también a lo que eh, mañana y el empleado de la Central Obrera Boliviana eh, hay un pliego petitorio que está armando la Central Obrera Boliviana pues a veces por información que el señor Huarachi va a intentar eh, ampliar por segunda vez su mandato vía ampliado. ¿no? Es decir, hay cosas realmente que están mal y no es posible que esté ocurriendo. ¿no? Y eh, Guarachi, ustedes saben bien, ha ampliado su mandato o una resolución del gobierno de facto. Es decir, ha negociado con el gobierno golpista. Ha pedido las denuncias del hermano Evo Morales y encima estamos en este ambiente y la posición ahí tiene eh, una posición ya tomada, la ha exigido el señor guarachi que convoque. Inmediatamente al Congreso Ordinario. No lo está haciendo y me parece que eh, en un escenario como este, bueno, si viene un segundo golpe, eh, vamos a tener una situación absolutamente complicada. En el tema de la justicia, nosotros sí tenemos algunas propuestas que eh, los vamos a hacer públicos en ese sentido. ¿no? Entonces, estamos hablando del golpe, el papel de Janine Áñez y todos estos temas, incluso el tema de Borrachi, ha ocurrido en todo ese contexto. Bueno, Humberto, el tiempo se nos ha ido. Muchísimas gracias. Jutir Gamigila Tajarella, aquí para un saludo cordial, muchísimas gracias a los compañeros de La TV. Bueno, muchas gracias, Humberto Claros, dirigente nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Juan Calabatana, acaso golpe de Estado dos toqueto, justicia, que que china que está está en que